Una vez más aquí trayéndoles, publicando contenidos que la idea digamos, de cada uno de estos contenidos, como hago desde el comienzo de, de, esto, de estos espacios en las redes sociales, es acercar el coaching a la vida cotidiana a que las personas tengan eh, una mejor vida. Básicamente es eso, por más que a veces incluso yo lo, lo digo y cuando lo estoy diciendo me escucho y hasta parece como pretenicioso, la verdad. Pero sinceramente es eso, es acercar el coaching a las personas para que esto genere eh, de alguna forma, si es, que, si es que así sucede y espero que así sea, eh, que las personas tengan una nueva mirada, una nueva forma de pensar, de sentir, e incluso luego hasta de hacer sus propios, sus propios planes, de pensar sus propias ideas y esto los acerque a un mayor nivel de bienestar. En este caso y en esta publicación en particular, es sobre un posteo que hice hace unos cuantos días en Instagram, que es arroba coaching con Hugo. Y en ese posteo era, básicamente era, lo que tú haces con aquello que quieres, lo que tú haces con aquello que no quieres, lo que no haces con lo que quieres y lo que no haces con aquello que sí quieres. Parece posiblemente un poco confuso todo esto. Ahora vamos a tratar de, o voy a tratar de aclarar un poco este panorama de para qué se te posteó y qué significa tanto esto, qué haces, qué no haces, con lo que querés, con lo que no querés. Eh, todos hacemos cosas durante el día. ¿sí? Realizamos tareas en lo laboral, en lo social, familiar. Digamos. Hay cosas que hacemos y por una cuestión lógica, cuando hacemos algo estamos dejando de hacer otras. Y muchas veces decidimos incluso no hacer algo. Y esto siempre conlleva un cambio. Conlleva una acción y claramente conlleva un resultado. Cuando entonces nosotros estamos haciendo algo con lo que queremos, tenemos que ponernos a pensar, incluso hasta sentir, porque también es muy importante lo que sentimos cuando estamos haciendo las cosas. Eh, si esto nos eh, nos genera bienestar y placer eh, o satisfacción alegría o felicidad y eh, cuando no hacemos las cosas también porque mucho se habla sobre lo que hay que hacer muchos posteos eh, muchas publicaciones muchos videos incluso se pone mucho en foco lo que hay que hacer o cómo se debe hacer o cuál es el camino para lograr o cuál es la mejor manera y más rápida de lograr algo y eh, muchas veces o yo por lo menos no he visto muchos, muchas publicaciones o muchas personas que hablen sobre lo que no estamos haciendo y esto es muy importante también porque cuando yo estoy haciendo algo por ejemplo eh, estoy dejando de hacer algo, indudablemente, entonces si yo me enfoco mucho o soy como estoy todo el tiempo pensando en qué tengo que hacer o qué quiero hacer con X cosas, eh, por ejemplo, esta publicación o este video o este audio. Es yo quiero hacer este audio, ok. Yo, para poder hacer este audio, voy a dejar de hacer otras cosas, indudablemente, porque no voy a hacer dos cosas al mismo tiempo. Y si hago dos cosas al mismo tiempo, claramente en ninguna de las dos cosas que haga van a estar, digamos, al 100% con mi persona puesto y mi interés y mi foco puesto en, ese, en eso que estoy haciendo. Entonces, indudablemente, cuando cualquier persona, vos, yo, cualquiera de nosotros, estamos haciendo algo, también estamos dejando de hacer algo. Y muchas veces la decisión es al revés. Muchas veces decidimos no hacer algo. Entonces, por ejemplo, cuando vos no haces nada, cuando tú no haces nada, estás haciendo algo que es nada. Ni más ni menos. Literalmente, cuando no haces nada, estás haciendo nada. A veces, incluso yo eh, en, en alguna conversación de coaching que he tenido con, con mis clientes, esto lo menciono porque a veces lo pregunto y incluso ahí es como que dicen, ah, claro, es verdad. Si hago nada, realmente el nada es un algo en sí mismo, es un hacer en sí mismo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, para personas que son hiperactivas o que no encuentran un espacio para, no sé, para disfrutar de... Mirar un programa o estar con su familia Están haciendo otras cosas Y lo que a veces no se dan cuenta Que para poder hacer, al estar haciendo X cosa Por ejemplo, algo del trabajo Están dejando de estar O de hacer algo Con X personas Y esto es importante Por eso les digo que hay mucho eh, Si se quiere en las redes sociales O en las, en las diferentes plataformas sobre lo que hay que hacer, cómo se debe hacer eh, cuál es la, me la mejor metodología de hacer y poco, la verdad se habla sobre lo que no se hace y cómo es no hacer e incluso cómo es la mejor manera de no hacer ya que esto es muy importante también, entonces si yo decido por ejemplo, dejar de trabajar tantas horas eso es algo que yo no quiero hacer y cuando yo dejo de trabajar tantas horas, estoy haciendo algo, estoy dejando de. ¿Sí? Ahora es, ¿qué hago cuando no hago nada? Y poco se sabe o poco se dice sobre lo que hago cuando no hago nada. O poco pensás vos. O te pones a, si se quiere, como a indagarte en un autoconocimiento, introspecciones sobre... ¿Qué, ¿Qué sensación, qué emoción te genera en no hacer X cosa? Que puede ser el nada mismo. Puede ser la nada mismo. Puede ser estar sentado en una silla, un sillón cómoda o cómodo, no haciendo nada. Que eso es básicamente estás haciendo algo. Que es tomarte tu tiempo libre, sin ningún tipo de actividad. Para simplemente disfrutar de ese momento de... Si se quiere silencio o música o estar simplemente sentado mirando el techo. Entonces, poco se dice y poco se, si se quiere hasta, se menciona incluso qué estás haciendo cuando no haces. Y esto tiene que ver con eh, el posteo original, no digamos con la, con la, con la idea original de que qué haces con aquello que querés. Entonces hacer algo con lo que yo quiero también estoy dejando de hacer algo, que posiblemente también lo quiero entonces yo por ejemplo me encantaría estar trabajando y al mismo tiempo estar con mi familia digo no sé, o quiero estar haciendo X tarea en mi casa y al mismo tiempo me gustaría estar paseando entonces el hacer implica indefectiblemente el no hacer otra cosa y vuelvo a repetirlo y perdón si soy repetitivo pero digamos, hay poco que se habla sobre lo que no se hace y acá eh, lo que importa en todo este posteo, si se quiere, es que te pongas a pensar. Que te pongas a identificar qué sentís incluso cuando no estás haciendo algo. O que identifiques qué es lo que no estás haciendo. Entonces, si vos tomás la decisión, por ejemplo, de decir, bueno, no, a partir de mañana voy a hacer X cosa. Voy a trabajar un poco más. Eh, voy a poner más horas de, de mi día a... No sé, en, en disfrutar o en estar con mis hijos Con mi esposa, con mi pareja eh, A pasear el perro O a, a arreglar la casa No importa Lo que vos decidas. También está, está, digamos, sería muy positivo Que te pongas a pensar Que al hacer eso estás dejando de hacer otra cosa Entonces que La idea es que pongas en la balanza O que comiences a identificar Qué cosas están en los dos platillos De esa balanza de un lado está lo que estás haciendo. O sea, en un platillo estaría, estaría digamos, puesto lo que estás haciendo. Y en el otro platillo, no, no es que no existe. Sí existe ese otro platillo. Y en ese platillo es lo que no estás haciendo. Y cuanto más equilibrada tengas la vida, o tengas el día a día y el cotidiano, mucho más, eh, si se quiere, más a gusto vas a estar al finalizar este año. Por eso decía que mucho se pone en foco sobre lo que hay que hacer y poco se dice y se piensa y se siente sobre lo que no se hace. Y es parte importante de esta balanza. La balanza no tiene un solo platillo donde se pone solamente lo que se hace. Este, y justamente para que tu vida, tu día a día, tu cotidiano, tu aquí ahora esté equilibrado, tenés que poner las dos cosas. Lo que haces y lo que no haces. Y y hablándolo así como en, en castellano, muy básico es: está bueno. Está bueno empezar a pensar y a empezar a identificar qué no haces, o qué no sentís, o qué no estás pensando cuando estás pensando X cosa, o cómo estás sintiendo X cosa, o como estás haciendo X cosa. ¿Sí? Entonces, la idea de este posteo, yo siempre digo, digamos, desde. lo no vuelvo a repetir, digamos, pero desde el comienzo de, de, de mi participación activa en redes sociales con contenidos de coaching es justamente que el coaching sirva que de hecho es básicamente para lo que eh, se, si se quiere se, se comenzó a utilizar el coaching es para generar eh, mayores beneficios a las personas y, y la idea es que por lo menos desde mi espacio poder eh, ayudar a las personas en lo que puedo y desde el lugar que puedo generando contenidos que le sirvan en la medida que cada uno quiere y pueda eh, que este día a día sea si se quiere más beneficioso con mayores niveles de bienestar o de felicidad o aunque sea de satisfacción ¿no? Digo, hay días que no todos los días son exactamente hermosos y súper este, activos y haciendo todo lo que uno quiere pero que por lo menos al finalizar el día vos digas ok Hoy hice esto que no estaba del todo dentro de mis planes y no estaba del todo, como si se quiere, alineado a lo que yo quería, pero sí, al hacerlo, logré esta otra cosa. Entonces, al hacer esto, esto esta X cosa que no hice, también me sirve. Entonces, al finalizar tu día, estás como más equilibrada. Digamos, tu, tu persona está más equilibrada al finalizar el día. Y indudablemente te vas a sentir mucho más a gusto con lo que estás haciendo en tu día a día. Así que espero que este posteo te haya servido, haya clarificado un poco. Y es más que nada, para resumirlo, empezar a pensar que tu día a día, vos como persona, si se quiere como ejemplo, como metáfora, sos una balanza en donde tenés que poner de un lado lo que haces y del otro lado lo que no haces y tratar de, en la medida de tus posibilidades, lograr que eso se equilibre que aquello que haces, con lo que no haces, te sirva para que vos estés en equilibrio ¿Sí? y como siempre digo, nosotros desde que nacemos necesitamos ayuda requerimos de alguien que nos ayude si no, no hubiésemos podido ni caminar, ni comer, ni bañarnos, ni vestirnos solos digamos esto es una realidad y de hecho, los grandes cambios de las personas, por lo general, siempre están acompañados de alguien. Uno hace un proceso, obviamente, íntimo, privado, individual de crecimiento y evolución. Y al mismo tiempo, siempre eso está acompañado de alguien. Entonces, si vos estás pensando en este momento que querés hacer algún cambio, o alguna mejora en tu vida, o en algún en un aspecto de tu vida, y estás Digamos, y hasta el momento no lo lograste, claramente estás necesitando que alguien te acompañe en ese proceso. Que una persona con la suficiente objetividad, sin prejuicio ni juicio personal sobre lo que haces y lo que no haces, lo que pensás y lo que no pensás, lo que sentís y lo que no sentís, te ayude, te acompañe a que vos descubras ese camino o ese cambio que vos necesitas para lograr aquello que querés. Así que bueno. Eh, en este si se quiere breve posteo era simplemente acercarte a esta distinción de somos personas que hacemos y al mismo tiempo en simultáneo estamos dejando de hacer otras cosas y lograr un equilibrio es importante y si no estás pudiendo lograr este equilibrio también es importante que reconozcas y yo reconozca o cualquiera de nosotros reconozcamos que es necesario pedir ayuda y que está bueno pedir ayuda siempre y cuando esta ayuda sea objetiva y sin prejuicio, porque esa es la mejor manera de acompañar a las personas. Así que, que esto básicamente es lo que, o cómo se define el procedimiento o la metodología del coaching. Ayudamos a las personas, ayudo a las personas, acompaño a las personas, a mis clientes, a que comiencen esos cambios, y esas mejoras para acercarse a los objetivos que quieran. Así que bueno, te dejo un abrazo, espero que te haya gustado este contenido, si es así, o incluso hasta si conoces gente que le pueda servir, eh, compartilo, compartilo con tus seres queridos, con las personas allegadas, seguramente alguien le va a estar sirviendo este contenido. Hasta luego, chau chau.